Dios te bendiga. Hoy traigo un breve mensaje que es para todo creyente que ha aceptado a Jesús como su Salvador y ya camina en los caminos del Señor. Para esto vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20 y dice... Por tanto, y, y hace discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pues bien, así como, como Jesús dijo ahí, en ese mandato, una vez que ya tú comienzas a caminar en los caminos de Dios, Tú comienzas entonces a nutrirte de la palabra, a ir aprendiendo de la palabra. Y ya cuando lleva un tiempo ya nutriéndote de la palabra, es necesario que tú comiences a soltar la palabra. Muchos de nosotros cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, pensamos como que la palabra del Evangelio simplemente tenía que llegar a nuestra vida y que nosotros... Tenemos que guardar y atesorar y quedarnos quietos y cuando tú te quedas quieto después de recibir la palabra, entonces viene un confort que, del cual tú no quieres salir. Entonces viene la quietud. Y cuando digo que tú no quieres salir de ese confort Es que te acomoda Porque cuando la palabra llega a ti Y tú no comienzas a soltar la palabra Tú no comienzas a predicar la palabra en tu entorno Y ir más allá Porque de la misma manera que la palabra llegó a tu vida De la misma manera tú debes soltarlo Déjame decirte que mientras tú estás sentado Mientras tú estás en tu confort por segundo, hay personas muriendo en este planeta. Hay personas que se están perdiendo. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Entonces, de la misma manera que Jesús le dijo a los discípulos, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, ellos fueron y cumplieron el mandato que Jesús le había ordenado. Y por ese mandato, Tú recibiste el Evangelio. Por ese mandato yo recibí el Evangelio. Ahora que nosotros vivimos en este tiempo, ahora nos toca a nosotros llevar la palabra. Ya la palabra llegó a ti. Ahora es necesario que tú salga y suelte la palabra. No te quede en tu confort. No te quede en ese ambiente donde Satanás quiere mantenerte. Tú tienes demasiado que dar. Tú tienes dones. Y una esencia especial que Dios te dio a ti. Así que permite que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y no que ese propósito se quede durmiendo. Porque ahora vamos a explicar esto. En la parábola de los talentos. Dice brevemente que Dios le dio cinco talentos a uno de ellos y ese lo multiplicó por cinco más. A otro le dio dos talentos y ese lo multiplicó y consiguió dos más y fueron cuatro. Pero a otro, conforme a su capacidad, le dio uno y ese no fue capaz de trabajar y conseguir otro talento. ¿Y qué pasó? Le fue quitado. Entonces tú estás dotado de talento. Tú tienes dones que Dios te ha dado, entonces desarrolla los dones, trabaja en el reino, que cuando tú llegues ante la presencia de tu Señor, Él pueda decirte, buen siervo y fiel, entre lo poco me fuiste fiel, entre muchos te pondré. Entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar unidos, pero comienzas a trabajar, comienza. a a lanzar la semilla, comienza a trabajar para el reino, no te quedes en tu propio confort, a Satanás le conviene que tú no desarrolles lo que tú tienes, a Satanás le conviene que tú te quedes quieto en tu propio confort, a Satanás le conviene que tú no crezcas espiritualmente. No estás recibiendo muchos ataques de Satanás. Comienza a meterte con Dios. Comienza a intimar con Dios. Para que tú veas cómo comienzan los ataques del enemigo en tu vida. Porque inmediatamente tú comiences a meterte en intimidad con Dios. Van a comenzar los ataques. Porque al reino de las tinieblas no le interesa que tú comiences a crecer. Cuando tú comienzas a crecer. Comienzas entonces, cuando tú comienzas a intimidar con Dios, comienzan entonces Dios a mostrarte revelaciones, comienzas a escuchar, comienzas a ver y eso es algo que al reino de las tinieblas no le gusta. ¿Por qué? Porque sus planes son revelados, porque tú representas eh, peligro al reino de las tinieblas, porque sus planes pueden venir hacia abajo. Por tu intercesión, por tu conocer los planes que te son revelados desde el cielo. Por último, comencemos a hacer lo que Jesús nos ha mandado. Comencemos a predicar la palabra. No te deje engañar de Satanás y que comienza a meterte duda en tu corazón de que tú no tienes mucho conocimiento. Tú no sabes lo que tú, lo que tú vas a decir. Es posible que, que la gente se ríe de ti, que te hagan preguntas, que tú no sepas contestar. Simplemente di que Cristo... Es su Salvador Que Cristo vino y murió en la cruz Por ello como también murió por ti Inmediatamente comiences a hablar El Espíritu Santo va a comenzar A poner palabras en tu corazón Y tú vas a comenzar a decir Cosas que tú mismo te vas a sorprender Simplemente no permita Que Satanás te meta duda en tu corazón De que tú no puedes Tú no necesitas ser el gran ministro Para tú salir a ministrar la palabra de Dios, ve y dile al mundo que Cristo viene, que Cristo quiere salvarle, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.